Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más desde aquí, desde el frente, soy Nando Capo. ¿Cómo os vais, queridos amigos? ¿Cómo se están? Bueno chicos, hoy tenemos hermosas novedades que daros a todos vosotros. ¿Por qué? Porque el 28 de julio ha salido una noticia que en la actualización de la política del juego limpio los tramposos quedan expulsados. Claro que sí, pero si vos tenías alguna duda de que Wargaming te protege de los tramposos, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Wargaming nos protege de todos. Ustedes, que son tramposos, tengan miedo, porque Wargaming los persigue hasta abajo de sus camas. War of Tanks siempre ha sido un juego abierto a modificaciones que van en línea con nuestra política de juego limpio. Por esta razón, seguimos tomando medidas contra trucos y software no deseados y dañinos que manipulen el juego y otorguen, otorguen ventajas injustas a quienes lo usan, ¿bien? Queremos que quede claro de una vez por todas que tenemos... Tolerancia cero, ¿ok? O sea, sentite perseguido si sos un chitero asqueroso. Con las trampas y los trucos, garantizar el juego limpio siempre será una de nuestras principales prioridades y haremos todo lo posible para mantener la atmósfera de juego tan justa como sea posible. Muy bien, Guargamín, te felicito. Hoy hemos dado otro paso en esta dirección y llevamos a cabo una oleada de expulsiones masiva contra los tramposos, ¿ok? Masiva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no duden de esto una noticia oficial en esta oleada hemos penalizado 178 cuentas wow 178 cuentas ok, tengan en cuenta este número 178 cuentas de la región de las Américas wow 92 de estas cuentas recibieron su primera advertencia ¿okay? usaste motos ilegales, te beneficiaste de eso le rompiste el culo a otros jugadores en las rankings o donde sea usando aimbot y además eh, todo lo que haya de mods ilegales Ok, pero, ojito, no lo vuelvas a hacer um, Igual puedes seguir jugando, pero ten cuidado Porque en la próxima que te agarres, dentro de dos o tres años, no seremos tan tolerantes contigo Y a otras 86 la hemos expulsado permanentemente Excelente. Todos los jugadores eh, que hayan sido sancionados durante esta eh, ola serán removidos de la tabla de las batallas clasificatorias. O sea, si vos tenías alguna duda de que en las rankings había chiteros, estos 178 seguramente eran todo de las ranked. Pero vaya de eso, digo. Eh, si tenías alguna duda si en las rankeadas había algún que otro chitero, bueno. Es posible que de estos 178. Uno haya sido de las Ranket, así que ese uno que estoy dejando ahí libre. A tu casa, bro. A tu casa. Bueno, no sé si a tu casa, porque tal vez recibió su primera advertencia. Y para la próxima Ranket ya no lo haga. Así que, ojito. Bien, Warcamin. Felicitaciones. Luego de esta oleada de expulsiones llevaremos a cabo algunas más. Así que no se olviden de visitar el portal de mods para descubrir todos los mods verificados. Y los mods más nuevos para World of Tanks El portal de mods es el sitio más seguro para descargar varios mods para World of Tanks Sin tener que preocuparse por si están violando la política del juego justo o no Ok, buenísimo Bueno, ya saben chicos, compartir en redes sociales No, no, no, no quiero compartir nada Vamos a revisar un poco las noticias Pero ya saben, eh, Wargaming básicamente lo que está haciendo es Tratar de que eh, su juego esté limpio de de mod ilegales y de gente que, que arruine básicamente la experiencia de juego de aquellos que sí tenemos eh, las ganas de jugar y eh, de que este juego hace de este que te... amnistía para jugadores expulsados a ver voy a hacer una cosa igualmente lo que hago ahora es borro la parte anterior del video y arranco desde acá, lo corto, lo edito y listo, lo mando así Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube ¿Cómo les va queridos? Bueno, hoy tenemos una noticia que no es del todo agradable para todos nosotros En algunas semanas World of Tank alcanzará su granito. La comunidad y el equipo de desarrollo han recorrido un largo camino y siempre hemos intentado crear las condiciones de juego más adecuadas sin poner en riesgo los principios de un juego justo y equitativo La equidad y el juego limpio siguen siendo nuestras mayores prioridades es por eso que seguimos tomando medidas contra los jugadores cuya conducta arruina la experiencia de los demás eh, No obstante, en reconocimiento del décimo aniversario del juego hemos decidido darles una segunda oportunidad a los comandantes que se pasaron de la racha infringiendo las reglas Ok. O sea, vos me decís, por ejemplo, yo voy corriendo y le robo la cartera a una vieja y le robo el celular y mil dólares y llego a la cárcel me lleva a la policía y llego y el comisario me dice Ve hijo mío Ve con Dios No, no, pero señor comisario pero Acá tiene la cartera, acá tiene el celular y acá tiene el dinero Llévalo Llévalo a tu casa y disfrútalo Ve con Dios um, Por el décimo aniversario del juego O sea, vamos a darle una o. Si te han expulsado del juego Este es un gran momento para aprender de los errores pasados Claro Reconsiderar tus prioridades dentro del juego y comenzar desde cero A partir del 3 de agosto, World of Stang lanzará una campaña de amnistía que beneficiará a los jugadores que fueron expulsados de forma permanente, tanto en el juego como del chat ¿No sabía que te podían echar de forma permanente del chat? Mira, eso me acabo de enterar ahora, ¿eh? Esto es posta, ¿no? No sabía O sea que puedes ir jugando pero sin chat de manera... De, o sea, de por vida Sí, es que habrás. Para que te echen del chat es porque habrás puteado tanto y a tanto, habrás toxiqueado a tanta gente, que me parece bien, boludo, que te echen del chat, sinceramente, no. Antes del 24 de marzo de 2020, a las de elegimos esta fecha porque fue cuando anunciamos por primera vez la campaña de amnistía durante nuestras transmisiones. Ah, qué buena campaña. Eh, el señor Anton Pankop, director del producto. Esperamos que los jugadores que reciban la amnistía aprendan de sus errores y se dejen guiar por los principios del juego limpio Ok, déjense guiar chicos, pero que fluya, que fluya el juego limpio, bien Sin embargo, si vuelven a infringir las reglas, los expulsaremos de inmediato, ok, de inmediato Y esta vez para siempre, salvo que salga otra amnistía, que ahí, bueno, ahí lo vamos a pensar eh, Anton Pankov, me gustaría hablar con usted señor, director del producto Pero bueno, sé que nunca hablaré contigo, pero te mando un saludo desde Argentina Infracciones contempladas dentro de esta amnistía, formar parte de batallas arregladas, cuando dos o más jugadores hablan de antemano y se lanzan a una batalla con un objetivo prefijado. Mm. Okay. Venta de cuentas, solo casos de expulsión del chat, no aplica para jugadores expulsados del juego, destrucción de tanque aliados, nicknames que infringen las reglas del juego. Incluiding y publicidad en el chat. O sea, todo esto es lo que perdonan, ¿bien? Insultos a los jugadores y a los administradores en el chat del juego. Podrían agregar acá a los CC también. No, pregunto, ¿no? digo así, insultos a los jugadores, a los, a los administradores y a los CC. ¡Qué sí, puta! No dejan afuera de todo. Pues, pff, ni, a, ni acá aparecemos los CC, ¿o qué onda? Eh, algunas cuentas no serán amnistiadas, amnistiadas, debido a la eh, severidad de la violación original perpetrada. El desbloqueo de cuentas comenzará. Nuestra prioridad sigue siendo que el juego sea justo, equitativo y divertido para todos. Todos hemos invertido muchísimo tiempo y esfuerzo y dinero, algunos también, claro que sí, para crear y mantener un espíritu competitivo y equitativo. No queremos que la amnistía niegue el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Esa es la razón por que en la lista no se hace mención a los jugadores que utilizaron mod prohibidos no, para, dejarme eh, razonar un poquito No queremos que la amnistía niegue el trabajo que se ha hecho hasta ahora Esa es la razón por la que en la lista no se hace mención a los jugadores que utilizaron mod prohibidos Obvio, muy bien Me encantaría tener esa lista, saber esa lista Porque hay gente que duda de que todo esto sea mentira o verdad Digamos, ¿no? De que eliminen cuentas Porque como no hay nombres, no hay nicks, no hay nada Que yo pueda entrar y ver la hoja de servicio Y decir, ah, bueno, este sí Este es, este es, eh, es una persona real Eso sea, como que quedan en el imaginario colectivo no De que, que todo esto pueda ser Verdad o mentira Yo no, no, no tengo pruebas ni de una cosa ni de otra Pero que no lo sé En ese caso nuestra posición Es inemovible, usar mods prohibidos Es una actitud deshonesta y poco deportiva ¿Escuchaste? Es poco deportiva y deshonesta Okay, así que no lo vuelvas a hacer nunca más Usar mod es prohibido Por ende, no eliminaremos Las penalizaciones de los jugadores que hayan usado Este tipo de mods Anton Pankov, Te felicito Infracciones no contempladas Dentro de esta amnistía Infracciones legales de varios tipos Anda a saber que será eso eh, Fraude y spam, o sea que si spameaste Y hiciste fraude, eh, estás fuera Booting, creación y control de bots Que imitan el comportamiento humano He mandado 75.000 Replays de gente que de chabones que son bots, o sea, bots literalmente, bots, cuentas boteadas. Y mm, la respuesta no fue del todo satisfactoria. Uso de mods prohibidos, eh, amenazas de violencia en la vida real, o sea te hubiera a buscar y te hubiera a cagar a trompadas, ponele. Y doxing, publicación de información privada, claro, mm, ok. No queremos dejar de pasar la oportunidad para felicitar a otro Ok, que eso no me interesa. Bueno, a ver, cosa que podemos destacar de todo esto: la amnistía para jugadores expulsados. Ok. Lo um, que pasa que esto, a ver, no, no podemos comparar lo que es el, el utilización, la utilización de mods ilegales. Ok, no la podemos comparar a la utilización de mods ilegales con, por ejemplo, un chabón que agarra y pone: Che, veanme en Twitch, estoy en vivo en el chat del juego, porque no es lo mismo ok no es lo mismo eh, igualmente las amnistías mmm, no sé, no sé, es todo como muy raro no lo sé, déjenme en los comentarios quiero saber qué opinan todos ustedes, chicos y espero que se hayan divertido un poquito con el video también era un poco la idea de hacerlo un poco divertido, culeado. Así que, bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de todo esto Si les parece bien o les parece mal Recuerden que la, a quien está dirigida la entidad es para los que arreglaron batallas Para los que vendieron sus cuentas que... ¿A vos te parece tan grave? No sé A mí no No sé, yo qué sé ¿Te parece grave vender cuentas? No sé No, no, no sé Obviamente que de parte de la empresa no pueden decir Sí, sí, bueno, vendan cuentas Pero ¿expulsar a alguien por vender la cuenta? No sé Me parece que tendrían que... Me parece que esto es un gastadero, esto, por lo menos, va a ver, batallas arregladas no está mal, está bien, o sea, no se pueden arreglar las batallas. Pff, ¿Vender cuentas? No sé no, sé. no, es que la verdad no me interesa en lo más mínimo si vendes tu cuenta. ¿a quién, me, ¿A quién perjudica? No sé. No lo sé. Destrucción de tanques aliados, eh, eso está mal. Eh, nicks que inflijan las reglas del juego, todo esto está, son los que van a perdonar y public, los que hicieron publicar en el chat del juego. Y los que insultaron a los administradores administradores en el chat del juego y a los jugadores. Um, los que si no no van a perdonar son esto que no sé qué, fraudes legales, spam, eh, los bots, eh, uso de mods prohibidos y amenazas de violencia en la vida real y doxing eh, y podrían agregar también bullying, ¿no? tipo otra. otra característica más que se me ocurre para agregar ahí. Pero bueno, no sé. No sé, déjenme en los comentarios qué opinan todos ustedes y espero que lo hayan pasado bien, como siempre, con mis videos. Te juro que hoy no iba a ser video, pero ya que ha arrancado esta amnistía, me pondría una nariz de payaso, te digo la verdad, boludo. Eh, ya que ha arrancado esta amnistía, quiero saber qué piensan ustedes acerca de todo esto y que perdonen a los hijos de perra que hacen que este juego sea un poco peor. Besos, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.